Jeje, ¿qué tal, Super Dani? Sí, no, pero en plan, es eso, hermano. Hostia. Nightbot. Super grande, arba. A mamón. Muertito, papi, por coger el helicópterito. No tengo más gente, Alex. Alex, Alex, Vale, tío, suave. Yeah. Wow. Ese es solo. Ese es solo de guitarra, chavales. ¿Cómo ve los puntos del canal? Eh. En la esquina inferior e izquierda del chat Te sale el Papa Points Menos mal que me ha dado una plataforma, eh <ríe> No, no os preocupéis, tío Ya, ya lo sé, chavales lo sé. También estoy pendiente al chat ¿No te aparece? ¿No te aparece? ¿Abajo de enviar mensajes? Ya, yo que, que Gilechi Gilechi es muy bueno, chavales no, no me lo reventéis, tío no me reventéis a los moderadores, gente, por favor Si okay, no, madre mía Estoy acabado, a porque sin ellos No tiene esto ningún tipo de control Esto sería hauja, cara triste. Vale, vale, estamos jodidos, gente Pero bueno, dentro de los jodidos Nos podemos recuperar vida e irnos, eh Hostia puta, ¿y eso, bro? Muy random, eh Es a deleteado, eh. X, hola, que pone esto. Es MTXX. A... Son las granadas de impulso. Granadas de impulso, son eso. ¿Qué coño? Sobí 997. <tune> y tengo 3000 papayoy Madre mía, 3000 papayoy XXDZSMTXQ están como armanífica. Madre mía, por locura Fans <tose> <Sounds> good. oficial. <tose> Gamer, ¡ver oficial! Yo tengo 560 para yo no vaya, madre mía. Son como un lanza normal, nada más que en el... microondas. 997 y eso voy a hacer este. La ha liado, la ha liado, gente, eh, la ha liado ahí. Me queda ese tío, no le voy a dejar sobrevivir. Tío. La puedes ganar. Sí tío, voy. Mira, voy a, voy a intentar utilizar esto, ¿vale gente? No lo no en mi vida. ¿esto qué hace? Qué paranoia de armas <ríe> Gracias por confiar en mí, chavales. Soy unos amores. Estamos dando muy duro el modo arena, ¿eh? <ríe> qué máquina. Vamos a ver si sale, tío, por inercia, tío, el hippie Porque, madre mía Hay mucho más, de... o sea, hay mucho aquí, tío es el que te digo, granadas de impulso. Pero, qué, ¿qué tengo que hacerlo? ¿Tirarse las notas, gente? ¿O cómo va? ¿Cómo? O sea, ¿se lo puedo tirar el hippie? O sea, tengo el high ground ¡Oh! ¡Oh! ¡What! ¡What! What? <risa> ¡Oh! Wow. ¡Oh! Qué, ¡Qué grande! ¡Wow! ¡Nice! Gis, <ríe> tal gis, gis, gis, gis, gis, mejor arma. Gis. Mejor arma del juego, gente. Gis, gis, gis. Hermano, gis, gis, tercera gis. partida del modal, ¿eh? ¡Wow! O sea, que. Gis, gis. ¡Wow! ¡Guapísimo, tío! Eso. Las granadas a ti mismo, confía. No, no, no, no, no, no, no, no, no, yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Madre mía, pero ellos lo he visto Madre mía Totalmente ellos, chavales, se la merecido, ¿no? LOL Por favor, por favor, hace un clip, tío Por favor, hace un clip, porque eso, eso, eso ¡Eso! ¡Sale! De, de, de, de. Sale una vez cada 50 milenios, ¿sabes? Una... Esa persona era muy mala jugando, ¿vale? No digo La más nada cero cero ah, no, lo siguiente, ¿sabes? Vaya tela que no tengo materiales, gente O sea, me ha deleteado tanto El no tiene materiales antes, que flipa O sea, guapísimo esto ¿eh? Que no, no sé, tío, a ver Centrándome bien Me <coughs> tiene que picar esto cero cero es... Vamos que tienes que reiniciar el Pokémon. Vale, pues ahora lo hago, superadriz Bueno, es que no quiero quedarme bugueado, tío. Vamos a todas, chavales, a todas ahí, mira. Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí parado, loco? ¿Lo veis? Mira. Mira, mira, mira, mira, mira. LOL. Escuchado, I think so Pues no Claro, coño, en plan Al igual que he dicho He dicho que no a A hacer lo del, lo del Torneo fuera ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué hace? Hola ¿Lol? Ya está bro, ya está, me has dado el, el indicio ¿eh? Hola ¿Qué tal es usted, tío? ¿Qué vas a salir por arriba, bro? 1997 P90 P90 Sí, P90 toda La verdad Uy, me, me confundí, bro Me confundí no Es que no tengo mucho, un fácil También de ahí mi, mi desconcentración ¿Cuántas tiros quería? ¿Cuántos tiros quería, por favor? O sea, ¿qué tengo que hacer yo, bro? Para matarte Mano, me lo puedes decir O sea, no tenían nada La muerte super easy, lo sabía Bueno, easy Cuidado, cuidado que casi nos deletea, hermano uh. Wow, tío O sea, a ver, chavales Vaya tela la que le liar, hippie <risa> con el grappler, bro. Con el grappler, digo, con él. El... <risa> Lo he gastado, ¿sabes? Básicamente brutal. Vaya kill tan eh, estompeante, ¿sabes?